El representante del bloque Cuesta Blanca en esta ciudad, Pedro Jacobo, fue detenido por miembros de la Policía Nacional en horas de la noche del martes, previo a que iniciara un llamado a huelga convocado para el miércoles y jueves de la semana en curso. El dirigente comunitario explicó su versión del apresamiento y denuncia. Fue golpeado por un agente policial. Donde que yo inicié esta lucha, todo el tiempo ha sido así. Eh, nosotros salimos a la calle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 aclaró que continúan en oposición al funcionamiento de la estación de expendio de gas licuado de petróleo y desmiente la versión de que fue detenido tras enfrentar a los uniformados. Y nos mantenemos firmes, nos mantenemos firmes, esa planta de gas ahí, siempre desde que comenzó el proceso, hemos dicho que no va y esa planta de gas tienen que moverla de ahí porque es que la comunidad lo exige. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.